Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario para informarles a todos y a todas de todo lo que ha acontecido en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, juez libera ...al expresidente brasileño... ...Michel Temer... ...ampliaremos... ...no se lo pierda... ...nuevo apagón... ...afecta a Venezuela... ...señores... ...otro más increíble... ...a continuación... ...Israel ataca puntos... ...de ubicaciones del movimiento... ...de resistencia islámico... ...en Gaza... ...ampliaremos... ...en el ámbito nacional... ...hombres rescatan personas que cayeron al mar en un camión volteo, matan hombre cuando celebraba su cumpleaños en Santiago. A continuación, en el ámbito local-regional para hoy, las siguientes noticias, joven envía audio a sus familiares antes de suicidarse en Pimentel, escucharemos... Hombre se suicida al lanzarse de una antena en Parque Energético, en Pimentel. Fiscal dice, seguirán aplicando justicia contra los invasores de terrenos en esta ciudad. Director de Tránsito informa, empresa eléctrica afectó el sistema de semáforos en esta ciudad. Niegan la libertad condicional al abogado condenado a 20 años por el asesinato de otro. Familiares niegan joven murió por el exceso de consumo de jucas en esta ciudad. Apresan hombre con escopetas que habían sido robadas aquí en San Francisco. Hieren haitiano a tiros durante atraco en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. En el ámbito internacional, un juez de segunda instancia de Brasil lideró ayer al presidente, expresidente Michel Temer, detenido el pasado jueves por presuntos desvíos millonarios de fondos. Al considerar que no existen motivos legales, para mantenerlo preso hasta el proceso, mientras que en la Fiscalía de Brasil se aseguró que presentará un recurso para mantener al expresidente en prisión. Libre, por el momento, el expresidente Michel Temer. De Brasil pasamos inmediatamente a Venezuela, donde por allá volvió a quedar ayer este país sin el servicio energ energético tras otro apagón que afecta ya a sus principales regiones, incluida la capital de Caracas, casi 20 días después del masivo corte eléctrico que mantuvo paralizado y dejó sin servicio de agua al país por una semana. Así que vamos a ver esta información ampliada. ¡Adelante! De verdad que ya tenemos un rato, rato, como unas dos horas ya caminando. De verdad que ya estamos cansados. Hermano, yo vine de Valencia de Alizame, no me pudieron dializar por el mismo problema de la luz, por el miedo que se fuera ahí la luz, se fuera a quemar la máquina, y no me fuera a morir yo. Bueno, ahí está, señores. Así anda Venezuela con ese segundo apagón y que está afectando significativamente la producción eh, y principalmente en Caracas. Israel ataca puntos de ubicaciones del movimiento de resistencia islámico en Gaza luego de que estos lanzaran misil. Así que Israel inició un ataque contra el movimiento islámico de resistencia islámico, quienes lanzaron un misil que impactó contra una vivienda en Israel, a lo que ese país respondió inmediatamente con un fuerte ataque y el despliegue del ejército. Oh Dios, ¿hasta cuándo seguirán estas diferencias de esas naciones? Miren esa provocación entonces, lo que ha desatado una vez más. Vemos imágenes de parte de lance de esos misiles y lo peor de todo esto es que quienes sufren son los débiles los seres humanos que habitan esas tierras y que de repente llega un misil de esto y explota su vida y todo lo que está a su paso miren ahí es ya eh, una vista aérea del de impacto de uno de esos misiles increíble señores como increíble también es que el único come llaves en San Francisco de Macorís es Eli llaves. ¿Y por qué? Porque es el experto en la colocación del GPS. Es el experto en sacar las llaves sin alterar las puertas de su vehículo cuando se les quedan dentro. Él come llave. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. O llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Somos los expertos en elaborar sus llaves inteligentes para BMW y para Mercedes-Benz. El Come Llaves, con tecnología de punta, es Eli Llaves. El Come Llaves. ¡Qué bueno! Óptica máxima visión. Continuamos durante lo que resta de este mes con las grandes ofertas, pues hemos denominado a marzo como el mes de la vista. Cristales monofocales, monturas por 850 pesos y un año de garantía, ¿Eh? monturas, 1200 pesos, lentes bifocales, in... ahí está señores, increíble y otras y otras ofertas, visítenos, aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Gran Porvenir, óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio, al mejor precio óptica máxima visión. ¡Qué bueno! Y el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Pues hagan, pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé. Es el consorcio de bancas número uno. Nuestra oficina central está en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, en el sector Hermanas Mirabal. Y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá. Porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Miren, señores, vamos a ver las imágenes. En momento en que un camión se precipitó, cayó en la tarde de ayer en el mar Caribe. Y un hombre se lanzó inmediatamente, señores a rescatar a las personas que iban dentro de ese camión. El señor Guillermo Peña se lanzó al mar al ver que el camión había caído en las aguas del mar Caribe y logró rescatar a varias personas, aunque una de ellas perdió la vida, eh, se tiró a rescatar a los demás, pero también a otra persona que primero que él se había tirado y se estaba ahogando, y él también lo rescató a él. Miren esto, señores, cómo cayó este camión ahí, ¿eh? en las aguas del Mar Caribe. Y eh, se dice que iban dos personas a bordo. El chofer, según lo, las informaciones, perdió la vida. Vemos el momento. Esto es cuando la persona, el primero, se lanza a rescatarlo. Mírenlo ahí, como lo saca o lo va sacando. Pero la, él mismo también se estaba ahogando, señores. Y de inmediato, este hombre llegó y lo rescató. Así que eso fue, repito, en las aguas del Mar Caribe, en la capital dominicana, por ahí en las intersecciones de la, la Avenida Las Américas. Increíble e impactante. Eso fue en la tarde de ayer. Miren, en otro orden matan hombre cuando celebraba su cumpleaños en Santiago. Encapuchados mataron a un hombre momentos en que éste celebraba su cumpleaños, número 36, un joven, apenas. Además, hirieron a un hermano de gravedad cuando lo enfrentó. La víctima fue identificada como Gabriel Soto Jiménez, mientras su pariente... Fue identificado como Eduardo Soto Jiménez. Según testigo, la situación sucedió cuando un grupo de hombres encapuchados llegaron a la fiesta y sin mediar palabras, escuchen esto, no se trató de un intento de asalto y sin mediar palabras le dispararon a la víctima mientras su hermano lo enfrentó. Sin embargo, su intento quedó frustrado y salió con heridas graves. ¡Veamos! Investigación, el hecho se produjo cuando cuatro individuos encapuchados entraron al interior de una residencia donde se encontraban varias personas compartiendo y le realizaron el disparo a... A Soto Jiménez, quien le quitó la vida. De igual forma, hirieron a otra persona quien se encontraba en el lugar. Preocupante, o oh preocupante, porque la situación es difícil. Ellos estaban un par rato ahí celebrando su cumpleaños y se aparecieron según, porque yo no me encontraba aquí. Y mira el hecho que sucedió. Era pues demasiada delincuencia y, no, y ya estamos en la vida ya no, no está seguro en la calle ni en ningún lado. Ni en, ni en su casa que es principal, son los seguros. Son frecuentes estos hechos. ¿verdad? Siempre, siempre. Ya que hay, ya aquí se metieron mucho colmados también por aquí. La, está que aquí no, la policía no da bato a nada. Bueno, señores, ahí está. Repito, eh, eso ocurrió en Santiago. La policía está investigando este caso a fondo. Yo creo que... Eh, se debe de descartar la versión de quizás de un intento de asalto, de atraco, pues eh, los testigos que estaban ahí han manifestado que estas personas llegaron inmediatamente encapuchados y comenzaron a dispararle a la víctima. Lo que más se puede inclinar entonces de que todo esto se haya tratado de un denominado ajuste de cuenta o de un, eh, ya una misión de sicariato. Ahí está, señores. Increíble. Vámonos a la pausa comercial. Y el regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local, regional, en Pimentel... En las últimas horas, 48 horas, han ocurrido hechos lamentables, suicidio de dos personas. Comenzamos ayer eh, y le habíamos hablado sobre la muerte del joven Miguel Aquiles Mejía Polanco, quien fue encontrado con un disparo en la cabeza. Eh, decíamos en el día de ayer que se estaba investigando y eh, nos hemos enterado de que se ha tratado prácticamente de un suicidio eh, fue encontrado con un disparo en la cabeza y las autoridades han expresado de que fue él mismo prácticamente que decidió quitarse la vida y supuestamente, supuestamente por motivos pasionales. Es la información que tenemos hasta el momento. En el día de hoy nos llegan dos audios o audios donde este joven, Aquiles Mejía Polanco, ha dejado o envió, mejor dicho, Miguel Mejía, Miguel Mejía, ahí está, envió a sus familiares estos audios, decimos supuestamente, ¿verdad?, porque esos audios nos llegan y dicen que ha sido él que envió esos audios horas antes de dispararse o minutos antes de dispararse, de quitarse la vida. Vamos a escuchar, señor director, entonces, los audios, que supuestamente este hombre momentos antes de suicidarse envió a sus parientes. Escuchemos. Mi familia Rodríguez, ¿cómo están todos? Ustedes sabían mi situación y nadie me ha dicho nada, nadie me ha informado nada, preferían que yo me muriera mejor, ¿no verdad? Pero nada, yo le doy gracias a Dios, espero en Dios, que Dios me dé fuerza de superar todo esto, virgencita de esta gracia. Son mis hermanos, ¿por qué no me dicen las cosas como son, virgencita de esta gracia? Ayúdame, ayúdame, Jesús sacramental, obra de Dios. Que la pasen bien, recuerden que los quiero mucho a todos. Gracias por toda mi familia, ya no tienen que hacer nada por mí. Ya no tienen que llevarme a médico, ni tienen que, que hacer nada, ni pago un peso por mí. Gracias por todo. Que Dios le bendiga a todos. Bueno, señores, muy lamentable, verdad. Muy doloroso, sobre todo para los parientes de esta persona. Eh, supuestamente él le envió esos audios momentos antes de decidir, de decidir quitarse la vida, propinándose un disparo en la cabeza. Eh, y es un hecho que ha mantenido a sus familiares envueltos en el dolor. Así que, qué lamentable, caramba. Pero creo que, miren a las personas, ¿verdad? Todo no está perdido. Motivos pasionales o motivos por lo que sea. Creo que hay una persona, hay un todopoderoso que, que puede, ¿verdad? Y hay grandes personas que pueden hablarnos, eh, orientarnos y hacernos entender que todo no está perdido y que hay muchas personas que sí quieren que seguir viéndonos vivir, y, y seguir siendo muy útil para ellos, para seguir brindándole amor, cariño. Y miren, él decidió, ¿verdad? Carambamente, por los motivos que fueran quitarse la vida. Pero si fue por motivos pasionales, como se dice que fue que ocurrió, la persona por, por quien lo hizo, está viva, está llena de vida aún y quizás no le ha importado esto. Así que, qué lamentable y qué doloroso y paz, para su alma, mucha paz para su alma y sobre todo que su familia, mucha conformidad es lo que le deseamos desde aquí, desde este espacio sobre todo. Qué lamentable, señores. Miren, como lamentable también otra muerte en Pimentel, caramba. Un hombre se suicida al lanzarse de una antena en el parque energético la ESA, LTD en Pimentel, Así que se trata de Franklin Rodríguez Hernández, de 41 años de edad. El hecho ocurrió en el parque energético La Esa de Pimentel. Ahí vemos imágenes. Esa era la persona quien, lamentablemente, decidió eh, quitarse la vida. Supuestamente este hombre padecía, tenía problemas depresivos. Eh, vamos a escuchar y vamos a ver lo que nos dice su padre. Adelante. Un periodista esta mañana y no lo daba el mensaje. Yo pregunté en la puerta y lo que me dieron es que se cayó. ¿Qué es usted tiene que decir sobre la actitud de la invitación de esa empresa? Bueno, directamente no me puedo decir respeto nada, que ellos tienen que saber lo que le pertenece. <risa> Bueno, señores, ahí está. Así que se trata, repito una vez más, de Franklin Rodríguez Hernández, de 41 años, quien decidió lanzarse de esa antena, de esa torre, en la ESA LTD de Pimentel. De ahí fue que se lanzó, según la información que tenemos. ¡Wow! Increíble, caramba. Miren, señores, hoy conversamos con la fiscal titular de Duarte, Smiley Rodríguez, sobre los apresamientos que se han producido recientemente y el sometimiento ante la acción de la justicia de personas que han invadido terrenos, propiedades privadas aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver porque según la fiscal dice que seguirán aplicando la justicia contra los invasores de los terrenos, eh, propiedades privadas aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos a la fiscal... Es Maly Rodríguez. Adelante. <música> Como habíamos manifestado en días anteriores, pues obviamente la fiscalía continúa dándole seguimiento. Hasta el momento no hemos recibido ningún otro tipo de denuncia con respecto a ocupaciones de terrenos. Sin embargo, tal como establece la ley, el Ministerio Público le da seguimiento a ese tipo de delitos porque puede desencadenar otros tipos penales mucho más graves y pues obviamente estamos llamados a respetar los derechos fundamentales de todos los ¿Qué países. ¿Qué advertencia le hacen a esas personas que se dedican a esas prácticas? Como dijimos hace unos días anteriores, pues le hacemos un llamado a la población de que se abstenga de realizar ese tipo de actividades que son ilegales, porque obviamente la sanciona la norma y que pues todos nos ciñamos a las circunstancias y las etapas en las que nos encontramos, que se respeten los espacios de los temas porque eso es lo que va a garantizar que podamos seguir en el libre desarrollo de nuestros derechos y que no haya altercados o situaciones entre personas eh, individuales. En el caso de esas personas que ya han sido apresadas y sometidas a la prisión preventiva, ¿Qué, qué, está, ¿Qué ha solicitado el Ministerio Público contra ellos? En cuanto a la medida de coerción, obviamente solicitamos la prisión preventiva, que es la que le ha sido impuesta primero a un... Eh, bueno, tenemos varios, ya unas cuantas semanas, procesando varias personas. Y estas últimas son las que fueron sometidas primero 11 y luego 3 eh, por separado el, a la medida de prisión preventiva. Posterior a eso se, determina, se termina de desarrollar las diligencias investigativas y se procede a levantar un acto concreto pertinente dependiendo de la circunstancia particular del caso. Ese acto conclusivo puede variar dependiendo de la situación en particular de cada proceso. Bueno, ahí están las declaraciones de la fiscal titular de Duarte, Smalley Rodríguez. La advertencia principalmente a, a quienes tengan la intención verdad de ocupar espacios privados, terrenos privados. Se le aplicará todo el peso de la ley. Ya alrededor de 15 personas han sido apresadas en el transcurso de estos días y han sido sometidas a la acción de la justicia en lo delante con eh, prisión preventiva. Miren, señores, a nombre de Juicy Home Decor, que es la tienda más exclusiva de todo San Francisco de Macorís. Juicy Home Decor. Tipo, todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar. Tenemos, miren, la taza, las tazas para compartir un té, un café, un chocolate u otras bebidas. También tenemos ropas y accesorios de marcas originales para damas. Nuestros artículos son todos importados, exclusivos, Juicy Home Decor. Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza. En la Avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, en horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decors en Garden Plaza, en la salida Santo Domingo, la tienda más exclusiva de todo San Francisco de Macorís, donde tu estilo se define con la elegancia. Juicy Home Decors. Gran revuelo ha causado desde el día de ayer, o bueno, desde hace días, el apagón de esos semáforos. Le hablo de los semáforos que están en la Avenida Libertad, con las esquinas, intersecciones, Gregorio Luperón y la Duarte, y la calle Duarte. Libertad con Duarte, Libertad con Gregorio Luperón. Esto ha generado inquietudes, ha generado accidentes de tránsito han chocado personas en esas vías. Nosotros denunciamos esto en el día de ayer por la inquietud y las llamadas, constantes llamadas que hemos recibido para presentar esa situación de esos dos semáforos tan importante en esa vía, en esa Avenida Libertad con esas intersecciones, señores. Y hoy entonces fuimos personalmente donde el director de tránsito, Daniel Canela, para que nos explicara entonces las razones por las cuales esos semáforos están apagados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice Daniel Canela, director municipal de tránsito? Vamos a ver, adelante. No, mira, eh, tuvimos un colapso del sistema de semáforo en toda la avenida de Libertad. La empresa distribuidora de energía al parecer estaba realizando algunas habilitación o rehabilitación de redes eléctricas y se ocasionó algún corto o alto voltaje que nos dañó todos los controladores. Inmediatamente dimos respuesta con nuestro equipo técnico y Comenzamos a reparar los semáforos de la Avenida Libertad con Salcedo, con Gregorio Riva, con Castillo y ya solo nos queda pendiente el circuito de semáforos sincronizado de la calle Duarte con Luperó. Hemos hecho grandes esfuerzos para ponerlo en servicio lo más pronto posible y ya eh, el departamento técnico tiene casi resuelto a su totalidad la avería que tiene el controlador, que fue que se le quemaron una serie de componentes y ya... Eh, lo tenemos porque hay componentes que no se adquieren en el mercado local y ya se le están colocando a ese controlador para ser sometido a prueba y luego instalado en las próximas horas eh, para que esos semáforos tengan en funcionamiento. Que tengan prudencia y que se acojan a lo que establece la ley de tránsito, lo que son las preferencias de las vías, que la avenida Libertad tiene preferencias sobre las vías secundarias, llámese Duarte y Luperón, y que esperen su turno para cruzar para evitar accidentes lamentables. Estamos trabajando para mejorar el servicio de semáforo y también siempre darle respuestas inmediatas. Bueno, pues vamos a esperar que en las próximas horas se pueda solucionar ese problema la puesta en funcionamiento de esos semáforos, en tanto entonces vamos a acatar hasta tanto el ayuntamiento que se ha comprometido en las próximas horas a solucionar esto lo que decía Canela, recuerden ustedes que como preferencia ya para transitar la avenida Libertad es la avenida principal, por ende entonces usted tómese su tiempo y cuando considere que el tránsito esté más descongestionado ya puede entonces desplazarse tanto por eh, la Gregorio Luperón al igual que la Duarte. Así que ojalá y que en el transcurso y que reparen esos semáforos, no pueda ocurrir ningún hecho que lamentar. Ojalá y que sea así entonces. Al WhatsApp inmediatamente y conectamos con el 3875. Nos envía por aquí un video. Esto al parecer es una cañada. Dice por aquí que, que se ponga a trabajar. Mira, ni cuántas fundas plásticas en el mercado, no llamada por favor a esta hora cuando leemos el WhatsApp, no, eh, dice por aquí de parte de Judy Herrera, el síndico de Santiago, bueno, ahí vemos las imágenes, wow, increíble, ¿Por esto es de Santiago entonces, bueno, ahí está, increíble, Continuamos entonces con Sandra desde las Guasumas. Nos dice: Hola, Vladi. Es para que me felicite a mi sobrina Emily, que ayer estuvo de cumpliendo sus 15 años de su tía Sandra en las Guasumas. Bendiciones para ella. Qué bien. Dios la bendiga. Continuamos entonces con el 13 1315. Nos envía la foto por aquí de este nene. Nos dice: Hola, Vladi. Salúdame a Frailing Marte, que está de cumpleaños hoy. Bendiciones para ese príncipe. Bajó su cabeza ahí. Dios bendiga. El 9297 nos dice, hola Vlad y bendiciones, quiero que me felicite a mi hija Yarilet Martínez de parte de su madre. Bendiciones para Yarilet. Muy bien, Dios bendice. El 0172 nos dice, bueno, por aquí, esto es una publicidad. Eh, domingo 6, rumbo al trabajo Ah bueno, dice por aquí, vamos a ver, no Dice, Vlad, el domingo 6 A las 6 de la mañana, rumbo al trabajo Uno de San Prensivos me quitaron El motor próximo al puente de la Ribera Cualquier información será Recompensado, pero que sea Muy precisa, dice El 0172 le robaron el motor Caramba, es un compañero nuestro de aquí De Telenor un, Nuestro control master Lo atracaron Bálvaros, ladrones, de por Dios. Y Mary desde Los Rieles nos envía esta fotografía. Hola Vladi, es para que me felicita a mi hija que está de cumpleaños. Al corte, al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Señores, en el día de hoy le negaron la libertad condicional que le había solicitado el ex abogado Silvestre Lemua. Recuerden ustedes que este hombre fue sentenciado a 20 años de cárcel por la muerte del joven abogado Adelvis Rodríguez Cordero. En el día de hoy un tribunal le rechazó la medida. Ahí está Lemua al momento de ser acompañado de sus parientes y repito, se le negó. La libertad. Lemois, quien ya lleva alrededor de más de 12 años preso en Vistalvalle, la primera cámara penal le niega la libertad condicional a Lemois. Vamos a ver lo que dicen los parientes del obseso del abogado Adelvis Rodríguez. Adelante. Bueno, hasta ahora nos sentimos bien porque en verdad él no se merece la libertad condicional porque lo que él cometió nos ha afectado a nosotros grandemente, todavía nosotros lo vivimos como el primer día y bueno, nos sentimos agradecidos con la fuerza. Vamos no. a seguir luchando hasta el final para que se mantenga en prisión. ¿No temen ustedes que la Corte de Apelación varíe esa decisión de nuestra de ejecución? No, no, no tenemos ningún temor. Yo pienso que yo le van a dar lo que se merece. Sí, Psicológicamente, espiritualmente, es un dolor que no tiene. Mi hijo está muerta, sin esperanza de revivir, y yo siempre voy a estar marcada por ese dolor. ¿Se ha sentido entonces en lo delante satisfecha? ¿vale? Bueno, en cuanto a la decisión veo que sí, que se ha hecho justicia, que mi hijo ha recibido en realidad lo que merecía, que se haga justicia y que en realidad la Corte ha tomado lo que debe tomar, el beneficio, como se lo dije, no solamente de mi sino de la sociedad que espera que se tomen en cuenta sus casos así para que no se sigan cometiendo. ¿vale? Bueno, seguiré en prisión entonces, cumpliendo 20 años, Silvestre Lemua. Por el asesinato, ¿verdad? Se le acusa de ser el autor eh, intelectual de ese crimen contra Adelvis Rodríguez Cordero, muerto, encontrado, muerto dentro de una, eh, si bien recordamos, ¿verdad? Dentro de un centro turístico, de una cabaña aquí en San Francisco de Macorís. Miren, familiares niegan la muerte de una joven se produjo por el exceso de consumo de jucas. La joven Marieli Martínez, mejor conocida como La Morocha, de 23 años, se produjo en su por allá en su sector de Hermanas Mirabal, en la calle 5. Ahí están sus restos, están siendo velados en el día de hoy. Pues sus parientes, ante comentarios que han surgido, principalmente en las redes sociales, de que fue por exceso de consumo de Juca, ellos dicen que no, que eso es falso. Vamos a ver entonces. Adelante. mentira. No. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes pueden? Porque no? Porque yo estaba aquí y ella dormía ahí en esa habitación y, en el, y yo en esta. Y cuando ella le dio el infarto a las dos y media de la mañana, yo me levanté en la pasolita a llevarla al hospital. Entonces los médicos determinaron que no, que eso es una tira. No, no, eso no, es una tira. Ella murió, pero infarto, ella le dio tres infartos. Yo salí a las 3 de la mañana a buscar un, un portecito de agua y lo hallé en la libertad con castillo, una señora que, que vende comida ahí. Y, y se la llevé. ¿A raíz de qué tú crees que son esos rumores entonces? ¿Por qué? Que como ella tenía una balsa de amiga, que ya se aclinea y todo. Se juntaban con ella. Es más mi sobrina ni bebía oíste. Aquí ella nunca lo hizo. No te haces así para otro sitio. ya. ella le descubrieron la anemia. Yo le hice muchos medicamentos. Ella le pusieron seis pintas de sangre, con tu eso. Me le pusieron sangre luego. Ella se descuidó, me descuidé yo que soy su madre, ¿me entendió? Luego cuando la llevé al hospital. Y más sangre, le pusieron tres pintas Una de ellas, de la sangre, y botó un agua verde y yo le pregunté a la primera que por qué esa sangre tenía esa agua verde. Luego ella dijo que no era nada. Ya le pusimos un dolor de cabeza. Luego fue pues, como mi tío le dice que ella le dio un dolor de cabeza y ya ella comenzó la trombosis. Cuando ella se levantó y ella la vio, estaba. Pero ella no... No fue por jucas. No murió de consumo de buca. Ella ni bebía. Así pues no bebía. Esta raíz de los comentarios que han surgido, de lo que se ha dicho en las redes sociales, de algunas fotos que han sido colocadas de esa joven, ellos dicen que no, que la morocha no murió por consumo de jucas. Ahí está, caramba, paz a su alma. Apresan hombre con escopetas que habían sido robadas. Se trata de Michael Almonte, apresado tras ocuparle dos escopetas que habían sido robadas. Así que vamos a ver este hombre cuando se encontraba en el cuartel, tras ser conducido, qué nos dice sobre las acusaciones en su contra y sobre las escopetas que se dice que se robó. Adelante. Sí, ¿Qué no no no el No, el hombre sabe que es copeta. Se le él. es responsable de haber dejado eso. Y la dejó afuera en la calle. Y yo me la callé. estaba esa copeta? Él sabe. ¿No se le entregó ya eso. Se le pegó la gente de la cámara y la gente que me conoce. Yo no tengo problema con eso, se la devolvió su esposa, forma de fuego. Él sabe que tiene que ser un hombre responsable de decir la verdad, metí que eso lo dejó. Usted sabe. Sin embargo, dicen que ustedes fue a venderla de punto de lluvia. Eso, yo la tenía por ahí, guarda, y fui la buscando, la tení, se la devolvió. Las declaraciones y la versión por parte de Michael Almonte tras ocuparle esas dos escopetas. Miren, yeren haitiano a tiros la mañana de hoy para atracarlo aquí en San Francisco de Macorís, en el Callejón de la Castillo. Le llevaron un dinerito a ese haitiano, lo atracaron. Vamos a ver cuando era conducido en el hospital entonces, ¿qué nos dice? Ahí está. Escuchemos. <música> ¿Cómo fue que te hirieron de bala? ¿Quién fue que o te hirió? El ladrón que a, a mí. Después yo fui a trabajar y se iba a ir a atracar a mí. Pero tiene una copeta 38. ¿Lo fue la, para atracarte o okay. qué? Atracar a mí. ¿Qué te quitaron? ¿No te quitaron nada? Hay dos mil pesos que me quitan los ¿Cuánto? Dos mil pesos. ¿Dónde basura? todo? Sí, solo y muy Bueno, ahí está, señores. Así que ya ustedes ven, le llevaron dos mil pesos a ese haitiano que lo atracaron la mañana de hoy en el Callejón de la Castillo. A través del WhatsApp nos envían esta fotografía, señores. Mírenlo ahí. Este perro días atrás o creo que un mes atrás o algo más, nosotros anunciamos sobre su pérdida y el teléfono 829-771 nos dice que se lo ha encontrado 4246 Mírenlo ahí. Así que el propietario de ese perro, mírenlo ahí, señores, el perro Hosky siberiano o un lobo siberiano que días atrás, semanas atrás, nosotros habíamos anunciado aquí que su pariente decía incluso que iban a dar una recompensa, pues su cachorro, su perro ha aparecido. Llame a ese teléfono, anótelo bien o si usted conoce el propietario de ese perro, pero debe de demostrar lo que es su dueño. El teléfono de quien lo encontró es el 829-771-4246. Nos gustaría que la persona al momento de entregar ese perro no lo confirme y la persona también que haga entender que es el dueño, el propietario. Este hombre que lo ha encontrado, buen samaritano, dice que se lo va a entregar. Qué bueno. Una vez más, el 829-771-4246. Ha encontrado el perro siberiano, el lobo siberiano, que habíamos anunciado días atrás que se había perdido. 829-771-4246. Llámelo. Pónganse en contacto con él para que recupere entonces su mascota. Qué bueno. Enhorabuena. Bendiciones.